invito a conocer el Jardín Japonés de Buenos Aires, ubicado en la avenida Berro, esquina con avenida Casares. Está abierto todos los días de 10 a 18.45. Tienen visitas guiadas los sábados, los domingos y los feriados a las 11. La entrada son aproximadamente 400 pesos menores de 12 años y mayores de 65 no pagan. Fue declarado sitio de interés turístico por la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también fue declarado Bien de Interés Histórico Artístico Nacional. La inauguración fue el 17 de mayo de 1967. Fue proyectado y construido por la colectividad japonesa. Suele realizar distintas actividades relacionadas con la cultura japonesa. Clases, talleres, presentaciones, en un área de comidas y un vivero hermosísimo. Ir al jardín japonés es una experiencia de otro mundo. Literalmente pasas del alboroto de la ciudad a una tranquilidad hipnotizante. Gracias por ver mis videos y por tu like.